3 de nueve, Carpe yeah. ya. Yeah. Aprovecha el día que tú no sabes el amor que yo daría Que tú sabes que yo soy tuyo, pero yo no sabía si tú eras mía Y todavía estamos en el mediodía Y ojalá ver el despertar de tus ojos, yo solo con eso, solo moriría que lo diría, estar con la chica que nunca me imaginaría Y no sabía que gracias a ella un cambio en mi vida haría La vida es así, da igual el porqué No me despierta ni el puto café La sociedad vigila, no sobra caché El amor es agua y me muero de sed Tú dices que sabe, pero yo no sé no creía en el amor pero sin querer la encontré Da igual ser anciano que ser un bebé El corazón late si te queda fe Hay personas que al perderlas pensaré mejor así Pero es que si yo te pierdo no podré vivir sin ti Recuerdo que tú me dijiste hola yo solo sonreí Y me dijeron que vaya por todo y fui a por ti La lluvia era mi sonido favorito hasta que Te escuché reír la lluvia era mi sonido favorito hasta que te escuché reír Con muchas fuerzas cumplir mis sueños Es que ya hay cosas que no me joden Los puñales que tenían en la espalda ya no duelen Sigo rechazando mierda porque sigo siendo joven La vida no te chuta, te taladra Se la pide racita y te la clava la escuadra Te dirán que no, pero no caigas Acabará bailando el niño que no baila ¿Sabe por qué me cuesta cantar estas letras? Porque cuando más fuerte es el tiro más devuelve la cadencia Acostumbrado a tener el partido en contra Pero hoy salgo para marcar en el 90 ¿Quién soy yo para dar consejos al planeta? Si soy una gota ácida ¿sí más de esta lluvia eterna Le dices a alguien que ve tu futuro oscuro Y el mongolo te saca una linterna Joder, que no es tan difícil dar un abrazo, que cuando lo haces puedes volver a armar los pedazos. Ella fue la única en darme sus brazos y acabé enamorándome de ella en corto, corto plazo. plazo. Su mirada es profunda mirando al paisaje En cambio yo miro profundamente a tus ojos porque son mi paisaje Junto a sus caricias hace que me relaje Y hace es imposible que mi autoestima baje Mis venas te vendrán en forma de libro Que te duela más leértelo que a mí escribirlo Seré ese consejo que nunca he dado por asumirlo Es más difícil aplicárselo que decirlo Mucha gente se reía de mí por cómo me sentía Pero chico, ponte en mi día a día como se nota que no has de vivirlo, si te entrases en mi pecho correrías.